Aquí están las elecciones. Nicaragua está de fiesta y en la alegría. Todos vamos a votar. Vamos juntos construyendo nuestro voto. Los diferentes medios de comunicación impresos y audiovisuales afirman que toda la ciudadanía de Managua y los departamentos han ejercido su derecho al voto con mucha armonía, paz, tranquilidad y seguridad. Aperturamos a las 7 de la mañana de acuerdo a ley. Eh, la, ...ya había gente en fila... ...tuvimos una afluencia... Eh, ...de compañeros policías... ¿ya? Eh, ...llevamos hasta ahora... ...de 468 que tiene el padrón de las dos juntas... Eh, ...tenemos más o menos 160... Vine a, a esta fiesta patria, verdad... ...que es como la, es la votación donde... ...pues todos los nicaragüenses tenemos el, el deber el derecho, el deber de asistir para poder elegir nuestro gobernante, bueno, el de nuestra elección, ¿verdad? Cada quien sabe. Y bueno, muy contento de que esté, se esté celebrando en, en una armonía y que celebrándose con mucha tranquilidad. Pues demasiado gente, miro bien que toda la gente está votando, tranquilo. Miro armonía, miro paz. Creo que, que el gobierno que quede, ¿verdad? Eh, debe seguir, debe ser un, un gobierno incluyente, debe ser un gobierno que promueva lo que hasta ahora estamos viviendo, que sea un, eh, mucha paz, mucha armonía, mucho eh, desarrollo para que el, el pueblo nicaragüense pues tenga... Un bienestar integral. Al final, toda la ciudadanía va con voluntad y fuerza esperando los resultados en este cierre electoral 2016. Aquí están las elecciones.